Vamos a resolver el problema 4.13, que es la aplicación del método de nudos que hemos estado viendo. Nos dan este circuito que contiene una fuente ideal de intensidad eh, dependiente, una resistencia, una fuente de tensión, dos resistencias, una de 6 ohmios, otra de 2 ohmios y una bobina. Y nos dicen que el circuito se encuentra en régimen estacionario. Así pues, si las fuentes son de continua, y aquí tenemos una fuente con dos rayitas en medio, o sea que está claro que es de continua, esta es una fuente dependiente, así que si esta fuente que es independiente es de continua, pues el resto de tensión y en el circuito va a ser de continua, y además está en régimen estacionario, pues lo primero que podemos decir es que esta bobina se va a comportar como un cortocircuito. Así que vamos a sustituir esta bobina por su cortocircuito correspondiente. Entonces nos queda este circuito para analizarlo. Lo primero, pues vamos a ver cuántos posibles nudos, en principio decimos posibles nudos, tiene el circuito Entonces, eh, mmm, bueno, pues vamos a marcar los posibles nudos que tiene el circuito Ahí hay un punto donde se unen dos o más ramas, aquí tenemos otro punto donde se unen dos o más ramas Aquí tenemos otro punto donde se unen dos o más ramas, otro punto donde se unen dos o más ramas <coughs> Un punto más donde se unen dos o más ramas, y el último está muy claro porque ya además nos dice el nombre que es el nudo de referencia. Así que ese es el otro nudo donde eh, o el otro posible nudo ¿no? de este ya tenemos nombre porque nos lo dan. Entonces, a continuación, pues vamos a poner nombres a los nudos: a este nudo le llamo A, a este nudo le llamo B, al siguiente nudo le llamamos C, al siguiente nudo le llamamos D, y al siguiente nudo le llamamos E. Y en este punto voy a hacer las dos comprobaciones esas que dijimos que eran importantes hacerlas siempre cuando uno analiza el circuito por el método de nudos. La primera comprobación es que todos los elementos de mi circuito estén entre dos nudos. Es decir, tengan un nudo arriba, un nudo abajo, un nudo a la izquierda, un nudo a de la derecha. ¿Sí? Comprobamos. Primera comprobación. La resistencia de 6 ohmios. Por la resistencia de 6 ohmios está en un extremo tiene nudo A, en un extremo tiene nudo O, así que Cumple la condición. Resistencia de 2 ohmios. Abajo tiene nudo O, arriba tiene nudo B, con lo cual también cumple la condición. Resistencia de un ohmio. A este lado tiene el nudo B, a este lado tiene el nudo C. Se cumple la condición. La resistencia de 3 ohmios. A este lado tiene el nudo E, a este lado tiene el nudo D, con lo cual se cumple la condición. Y lo mismo para la fuente de intensidad. Esto de aquí, a este lado tiene el nudo E y a este lado tiene el nudo D. Con lo cual, comprobamos que todos los elementos de mi circuito están entre dos nudos. Primera condición cumplida. Segunda condición. Hay que garantizar que no hay dos o más nudos unidos por un cortocircuito que tengan distinto nombre. Entonces, vamos a mi circuito y vemos aquí que está el nudo B. Perfecto. No tiene ningún cortocircuito. Unido a él, ningún problema. Este es el nudo O. Este es el nudo O. Aquí hay un cortocircuito que lo une con el nudo C, y otro cortocircuito que lo une con el nudo D. O sea que este no se puede llamar nudo C, y este no se puede llamar nudo D, y este no se puede llamar nudo O. Es decir, que estos tres nudos, estos tres nudos que están unidos por un cortocircuito, se tienen que llamar necesariamente de la misma manera. Y si venimos a este lado, pues aquí tenemos el nudo A, y aquí vemos que está unido por un cortocircuito al nudo E. O sea que estos también necesariamente, al estar unidos por un cortocircuito, se tienen que llamar de la misma manera. O sea que... Esas dos comprobaciones hay que hacerlas para que después, cuando apliquemos el algoritmo del método, no tengamos problemas. El, la fuente más habitual de error en el método de análisis por nudos es olvidarse de cumplir estas condiciones. Entonces, bueno, ya vemos que tenemos que cambiar el nombre de los nudos para cumplir la condición. Pues bueno, pues quito el nombre de los nudos. A ese nudo, a este nudo, le hemos dicho que llamamos nudo A. Y ahora ya están los dos nudos unidos por un cortocircuito y tienen el mismo nombre. Este será el nudo O. Un cortocircuito y el que nos queda también es el nudo. En resumen, nuestro circuito, pues en estas condiciones, tiene dos nudos. El nudo A y el nudo B, más el nudo de referencia, que es el nudo Bien, si hemos seleccionado los nudos, hemos comprobado que se cumplen las dos condiciones. Repito, fundamental comprobar eso. Pues a continuación ya lo que nos queda en el circuito es escribir las o marcar o dibujar las tensiones de nudo, que son las incógnitas de nuestro método de análisis, eh, que las necesitamos para el método de análisis entonces, recuerden que eran tensiones de nudo eran las tensiones de los n-1 nudos restantes a nudo de referencia así que, pues mmm, voy a dibujarlas aquí está la tensión UA0 que es la tensión desde el nudo A hasta este nudo que le llamo 0, que es nudo de referencia me lo daban en el enunciado, o sea que ni siquiera he tenido que elegirlo porque ya me lo daban en el enunciado sigo dibujando tensiones de nudo ah, bueno, eh, eso si esta es la tensión A0, y aquí tenemos el nudo A y aquí tenemos el nudo 0, esa también es la tensión A0. Es decir, que está es la tensión A0 y está es la tensión A0. Lógicamente es la misma tensión. Si se fijan, este es el punto A y este es el punto O, o sea que es la misma tensión en los dos casos. ¿Mm? Y esta es la tensión del nudo B al nudo de referencia, la tensión V0. Bueno, pues ya tengo las dos tensiones de referencia. Tengo dos nudos más el nudo de referencia, pues tengo dos tensiones de referencia, dos tensiones de nudo. perdón. Por otra parte, si nos fijamos en el circuito, aquí vemos que tenemos una fuente de tensión. Una fuente de tensión. En principio, el método de nudos prefiere que haya fuentes de intensidad. Así que voy a ver si puedo hacer algo con esta fuente de tensión. Entonces, el poder hacer algo es que suena, sea una fuente real y yo pueda hallar su fuente real de intensidad equivalente. Así que busco si tiene esta fuente. Hago en, para, en serie, perdón. Y no tiene nada en serio. Aquí llego al nudo B, aquí llego al nudo A y no hay forma de que haya ningún elemento que esté en serio con ella. Con lo cual llego a la conclusión de que esta fuente de tensión es una fuente ideal de tensión. ¿Recuerdan el procedimiento cuando teníamos en un método de nudos fuentes ideales de tensión? Pues añadíamos una incógnita que era la intensidad que circulaba por esa fuente, esta I de aquí. Es una referencia, es decir, la puedo poner en el sentido que quiera Yo la he puesto de izquierda a derecha, la podría haber puesto de derecha a izquierda Insisto, es una referencia, se pone en el sentido que queramos Bueno, pues ya tengo todas las condiciones para escribir mis ecuaciones de método de nudos Es decir, ya he nombrado los nudos, he escrito las tensiones de nudo A la fuente ideal le he puesto la incógnita. Insisto, esta referencia que pongo aquí de la intensidad que circula por esta fuente es desconocida Así que es una incógnita más que añadida a mi problema Así que ya estoy en disposición de aplicar el método de nudos, de aplicar el algoritmo del método de nudos Recuerdo, el método de nudos era escribir la ley de Ohm que en este caso era admitancia por la tensión, la matriz de admitancia es una admitancia por una tensión igual a la intensidad Bueno, voy a aplicar escritura directa, es decir, directamente voy a escribir esta matriz, este vector y este vector Recuerden cómo se construye la matriz. En primer lugar, esta matriz, dijimos, es cuadrada y simétrica. Cuadrada y simétrica. Si tengo dos nudos, pues la matriz será una matriz 2x2. Pues, efectivamente, aquí tengo una matriz 2x2. El vector este de aquí es el vector de las incógnitas del método, que son las tensiones de nudo. Y aquí tengo el vector de intensidad de alimentación de nudo. Bueno, Vamos con la matriz de admitancias de nudo. Los elementos de la diagonal principal eran la suma de las admitancias que concurrían, de los elementos pasivos que concurrían en el nudo considerado. Voy al nudo A, que es este de aquí. Entonces, a este nudo concurre por una parte esta resistencia de 6 ohmios y por esta parte esta resistencia de 3 ohmios. No hay ningún elemento pasivo más que concurra directamente hasta el nudo A. Entonces, pues pongo las admitancias de esos elementos. Un sexto para la resistencia de, un, de 6 ohmios y un tercio para la resistencia de 3 ohmios. Vale. Siguiente elemento de la diagonal principal. Pues El siguiente elemento de la diagonal principal es la suma de las admitancias de los elementos pasivos que concurren a este nudo B. Entonces miro mi circuito y tengo que este nudo B concurre esta resistencia de 2 ohmios, concurre esta resistencia de 1 ohmio... Y no hay ningún elemento pasivo que directamente llegue al nudo B más que esos dos. Con lo cual escribo sus admitancias. Así que para la resistencia de un ohmio, uno partido por uno. Y para la resistencia de dos ohmios, un medio. Ya tengo la diagonal principal de esta matriz. Es una matriz simétrica. Así que, que sepa, o sea, con que determine este, este elemento de aquí, este ya viene determinado. Esta es la matriz... Eh, perdón, es la admitancia mutua de nudo, entre el nudo A y el nudo B, que es la suma con signo menos de las admitancias de los elementos pasivos que comparten el nudo A y el nudo B. Pero si vemos el esquema, si vemos el esquema del circuito, no hay ningún elemento pasivo que tenga en un extremo el nudo A y en otro extremo el nudo B, es decir, no comparten ningún, estos dos nudos no comparten ningún elemento pasivo. Con lo cual, pues bueno, este término de la matriz es un cero, como la matriz es simétrica, es un cero. Vale. Esto, ya hemos dicho, es el vector de las incógnitas El vector de las tensiones de nudo Ya hemos dibujado al principio las tensiones de nudo Que eran la UA0 y la tensión V0 Con lo cual rellenamos esto de una forma muy sencilla Y ese es el vector de las intensidades de alimentación de nudo Recuerden, suma algebraica De las intensidades provenientes de fuentes Que entran en el nudo considerado Con signo más si entran Con signo menos si salen Vale, Pues vamos al nudo A el nudo A este de aquí por una parte dijimos cuando tenemos una fuente ideal vamos a poner una incógnita y la vamos a tratar a todos los efectos como una intensidad proveniente de una fuente entonces esta ISOE sale del nudo A por esta rama o sea que es una intensidad proveniente de una fuente que sale del nudo A entonces como sale del nudo A eh, tiene un signo negativo por otra, parte, por otra parte, tenemos aquí una fuente de intensidad. Esta fuente de intensidad, fíjense, que también sale del nudo A. Entonces, si esta fuente de intensidad sale del nudo A, pues pondremos aquí el valor de la fuente y como sale del nudo A, un signo menos. Vale. Ya está. En el nudo A no hay más fuentes. Que eh, Hay dos fuentes en el circuito, o sea que tampoco puede haber más fuentes que tengan que ver con el nudo A. Vamos a ver qué fuentes tienen que ver con el nudo B. Las fuentes que tienen que ver con el nudo B son eh, esto de aquí, exclusivamente. Y vemos que esta intensidad que circula por esa fuente entra en el nudo B. Entonces si entra en el nudo B, pues directamente ponemos I su E, que es el valor de esta incógnita de aquí, y como entra con signo positivo. Si vemos esto de aquí, pues tenemos un sistema de una y dos ecuaciones y una, dos 3 y 4 incógnitas Es decir, tenemos un sistema indeterminado Dos ecuaciones, cuatro incógnitas Pues tenemos que escribir dos ecuaciones adicionales Para tener un sistema determinado ¿Quién nos va a pedir que escribamos esas eh, ecuaciones adicionales? Bueno, pues como tenemos una fuente ideal de tensión Hemos añadido una incógnita Con lo cual esta fuente de tensión nos tiene que permitir escribir una ecuación adicional y la otra incógnita viene determinada porque esta es una fuente dependiente que depende de la variable en una parte del circuito. Bueno, pues esta fuente nos ha de permitir escribir esa variable de la cual depende en función de otro, o sea, de las incógnitas de nuestro problema que son las tensiones de nudo. Bueno, pues eh, vamos a escribir las ecuaciones adicionales. Recuerden la canción que era, era lo que yo conozco de la fuente que no he utilizado. En función de las incógnitas principales del método Las incógnitas principales del método en este caso son las tensiones de nudo UA0, V0 ¿Qué conozco de la fuente que no he utilizado? Bueno, pues aquí tengo una fuente de tensión de 5 voltios Aquí tengo una fuente de tensión de 5 voltios Y fíjense, aquí no hay sitio para las tensiones Más que para las tensiones de nudo O sea que aquí no está ese 5 voltios Con lo cual lo que sé de la fuente que no he utilizado Es que vale 5 voltios Y Lo tengo que poner en función de las tensiones de nudo Con lo cual si tengo que poner una tensión en función de tensiones lo que tendré que aplicar es buscarme una trayectoria cerrada a la que aplicarle la ley de Kirchhoff de las tensiones. Y la trayectoria cerrada, pues por ejemplo, por ejemplo, es esta. De este punto a este punto, de este punto a este punto, y de este punto a este punto. Es, esa es una trayectoria cerrada donde está la fuente, está una tensión de nudo y está una tensión de nudo. Bueno, pues si yo escribo la ley de Kirchhoff de las tensiones para esa trayectoria cerrada, tendré esta ecuación adicional. Y es que esta tensión de la fuente, 5 voltios, será igual a V0, Menos U a 0, porque me la encuentro de punto. Esa es la ecuación adicional que tiene que ver con la fuente ideal de tensión. La otra ecuación adicional viene impuesta porque teníamos una fuente aquí que era dependiente, que depende de la intensidad ISOA. Pues voy a buscar la intensidad ISOA en mi circuito y la veo que está aquí. O sea que esta fuente de intensidad depende de esta intensidad. Entonces, lo que tengo que hacer es poner esta intensidad, que es el parámetro de la cual depende la fuente, en función de las incógnitas principales de mi problema, que es la tensión UA0. O sea, que tengo que poner una intensidad en función de tensiones. O sea, que en algún punto tengo que introducir la ley de Ohm. ¿Mm? Pero aquí es muy fácil. Fíjense que la tensión en bono de esta resistencia es la tensión V0 y que la intensidad que yo busco es la intensidad que circula por esta resistencia. Así que aplicando la ley de Ohm, sin más, tendré que la intensidad I sub A es igual a la tensión en valor de la resistencia, que es V0, partido por el valor de la resistencia, que es 2. ¿Mm? Que es esta ecuación de aquí, que es la ley de Ohm aplicada a esa resistencia. Y aquí ya tengo un sistema de cuatro ecuaciones. Una, dos, tres y cuatro. Linealmente independientes. Si las he escrito bien, el método está bien escrito. Las ecuaciones adicionales hay que elegirlas bien. Es decir, eh, eh, no aplicando otra vez la ley de Kirchhoff que ya está agotada, sino estableciendo ecuaciones con la ley de Kirchhoff de las tensiones, tendré un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Si resuelvo, pues al final lo que me queda es que la tensión del nudo A tiene este valor, que la tensión del nudo B tiene este valor, que la tensión del nudo, eh, perdón, que la intensidad que circula por la fuente tiene este valor y que la intensidad y su A pues, tiene este valor de aquí. O sea que ya tengo mi circuito resuelto. ¿Eh? Ya tengo mi circuito resuelto. Como no he hecho ningún cambio al circuito, es decir, ni he eliminado nada, ni he modificado ninguna fuente, ni nada parecido Pues lo que tengo aquí resuelto en este circuito es el circuito que he originalmente Pues ya está, ya tengo el circuito. Lo que me permite el método de nudo es que a partir de esto que he determinado de las tensiones de nudo, he de ser capaz de hallar tensiones e intensidades en todos los elementos del circuito Bueno, pues es fácil. Fíjense, este es el nudo B, este es el nudo 0. ¿Qué intensidad circula por esta resistencia? Pues V0 partido por 1 ¿Eh? ¿Qué intensidad circula por la resistencia de 3 ohmios? Por la intensidad circula por la resistencia, la resistencia de 3 ohmios será la tensión u 0 partido por 3. O sea que cualquier elemento que miren de ese, de ese circuito, pues yo puedo hallar la tensión y puedo hallar la intensidad de ese elemento. El problema además me pedían que hallara la, la potencia de la fuente de intensidad. Entonces, para hallar la potencia de una fuente... Yo tengo que conocer la intensidad que circula por la fuente Tengo que conocer la tensión en bonos de la fuente Y multiplicar tensión por intensidad Y además tendré que ponerle apellido a esa potencia Y recuerden, el apellido de la potencia Dependía de las referencias que yo he utilizado Entonces en mi fuente, que la he puesto aquí en grande Yo tengo la fuente de intensidad, que tiene un valor de 2IA 2 Es el valor de la fuente de intensidad Es una fuente dependiente Y he determinado aquí en el método de nudos Que esta tensión en bonos de la fuente es la tensión UA0 Entonces la potencia... De esta fuente es el producto de la tensión por la intensidad de la fuente. Bueno, pues tensión u acero por intensidad. Y ahora le voy a poner el apellido a esta potencia. Ahora le voy a poner el apellido a esta potencia. Entonces me fijo en la referencia de tensión que va de izquierda a derecha y en la referencia de la intensidad de la fuente que va de izquierda a derecha. Así que si las dos referencias tienen el mismo sentido, si multiplico la tensión por la intensidad, lo que obtengo es la potencia absorbida. Entonces aquí le pongo el apellido a la fuente, a la potencia absorbida. Sustituyo U 0 por el valor que he obtenido, 2 ia por el valor que he obtenido, y me sale que la potencia que absorbe esta fuente es menos 3,47 vatios. ¿Qué me piden la potencia absorbida? Menos 3,47 vatios. ¿que me piden la potencia cedida? Le cambio el signo. La potencia cedida por esta fuente, aquí le cambio eh, absorbida por cedida, y aquí le cambio el signo. Y esto. 3,47 vatios. ¿Eh? Esa es la forma de calcular la potencia, o la más fácil de calcular la potencia de una fuente. Recuerden, se multiplica tensión por intensidad y el apellido de la potencia se le pone en función de las referencias de esa tensión y de esa intensidad.